Están mordiendo el asesino. Bruno le da duro, Tony. de <risa> Dele Bruno, dele. No <risa> Está gordo, pero no pueden. Pero no pueden correr, Tony. La alergia. Hmm.